Bueno, bienvenidos todos, mi nombre es Nicolás y esto es chillan Create Hoy es jueves, 1 de abril, hace 16 días que no salgo de casa Como verán, estoy afuera, estoy yendo a la casa de mi viejo que queda un par de cuadras donde vivimos a buscar el auto para hacer unas compras eh, se me ocurrió que estaba bueno filmar esto porque se supone que hay un montón de cambios en la ciudad que no hay nadie así que va a ser algo bastante flashero para ver y de paso para que lo vean ustedes también así que vamos bueno, como vieron mi viejo se toma muy en serio lo del aislamiento, me dejó las llaves abajo de la alfombra para evitar todo tipo de contacto, no me parece nada mal. Eh, vamos a esperar a que caliente el auto, llegó el otoño, llegaron las escarchas, hace un frío bastante interesante, la verdad no me acordaba que hiciera tanto frío, así que esperamos un toquecín y arrancamos. ahí ya hicimos la primera parte de lo que había que hacer esta mañana eh, no vine a comprar cerveza, es parte del arreglo que tengo con Corona sí, para los que nos conocen saben que trabajamos con la marca era un pago que nos había quedado pendiente de febrero y marzo eh, muy loco como está todo en la ciudad, muy pocos autos, partes con bloqueos como para que el tráfico vaya solo por algunos lugares, ahora vamos a ir a la verdulería Creo que al super tal vez capaz, y de ahí directo a casa. Bueno, ahí ya salí de la verdelería. Voy a tratar de no ir directamente al supermercado. Me queda tratar de conseguir alguna dietética abierta. Y ya derecho para casa. Ya estamos nuevamente en casa, tardé una hora veinte, una hora veinticinco más o menos en hacer todo eh, traté de hacerlo lo más rápido que pude porque la idea no era salir a pasear sino hacer los trámites que había que hacer, las compras que hacían falta y volver a casa eh, tenemos todo por lo menos para quedarnos nosotros 13 días más hasta que veamos qué pasa, si esto se extiende o no. En términos generales me pareció que no había mucho movimiento en la ciudad, eh, casi todo está cerrado, muy poca gente transitando. Me pararon como cuatro veces para preguntarme dónde iba, tampoco me parece mal, lo hicieron de manera súper educada. Eh, nada, la idea era esa, la del video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que si se suscriben, comentan y todas esas cositas nos ayudan mucho Y que nos gustaría mucho que nos digan de qué podemos hacer el próximo video en casa Así que... ¡Hasta pronto!